Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal Vamos a estar haciendo algo con el Mundial de, de Qatar porque yo soy muy, muy fanático del fútbol eh, Muchos de ustedes lo sabrán, muchos de ustedes tal vez no lo sepan Pero bueno, tienen que saber que, que me gusta mucho Así que bueno, nada, básicamente vamos a estar siguiendo el Mundial Obviamente no se puede transmitir nada de eso, pero, pero sí que podemos estar haciendo alguna que otra cosita Y, y bueno, seguramente vamos a estar siguiéndolo más, más de cerca que... Que, que, otros, que otras cuestiones Que hace un tiempo que no subo un video Que no vengo haciendo un carajo básicamente Me vengo rascando la bola Así que bueno, ahora sí es el momento de ponerse un poco las pilas con respecto a esto Más que nada porque lo disfruto y me gusta mucho Bueno, hoy juegan por ejemplo Lo que es Inglaterra con Irán Un partido para mí o sea, Por las figuras que tiene Inglaterra es, no, no tiene chance Irán prácticamente Pero igualmente nunca hay que descartar Las apuestas están como 500 a 1 más o menos Es casi imposible que Irán saque un buen resultado Yo voy a dar mi pronóstico, para mí es un 2 a 0 entre un 2 y un 3 a 0, no no me la voy a jugar, me la voy a jugar boludo Va a ser un 3 a 0 a favor de Inglaterra, por lo menos así lo veo yo Yo creo que se va a dar ese resultado Ayer jugaron, eh, debutó Qatar el organizador de, del torneo, del, del mundial, obviamente. Y eh, realmente le fue para el culo porque jugó muy mal contra Ecuador. El equipo de Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro, te banco porque fuiste DT de Boca Juniors. Obviamente, yo soy fanático del Boca del Boca Juniors. Así que, nada, te banco a pleno y te quiero mucho. Nos sacó campeón, aunque bueno, contra River hizo cagada. Pero bueno, poniéndola a Soldano de volante por derecha. Pero bueno, no importa. ese es otro otra... Eh. Harina de otro costal como se dice habitualmente, así que bueno, nada, en esta ocasión eh, seguramente, nada, lo que les estaba diciendo, eh, jugó Qatar contra Ecuador y la verdad que Qatar dio pena, dio mucha, la verdad que me dio lástima, su equipo fue realmente un desastre como jugó el equipo qatarí. La defensa muy endeble, el arquero fue realmente, creo que tengo amigos que atajan mejor, eh. incluso yo, eh, con mi metro 70, creo que atajo mejor en un arco de cancha de 11. Un tipo que salió totalmente inseguro, que hizo prácticamente todo lo que tenía que hacer mal, hizo un penal a favor de Ecuador. Eh, nada, El que la rompió fue el 9 de, de la selección de Ecuador, el señor Eden Valencia, que la rompió toda, bueno, es un crack. La verdad que lo queremos, lo queremos, queremos que se venga de, de Turquía para, para Boquita. Eh, nada, Ecuador jugó bien, es un buen equipo, está bien armado, está bien ensamblado. Ojo con Ecuador, ojo con Ecuador realmente, boludo, porque para mí puede llegar a dar la sorpresa del Mundial Ecuador. No te digo que va a salir campeón. No, no digan eso porque ponen los comentarios van a decir, eh, Nando, sos un boludo, está diciendo cualquier pelotudez. Bueno, no, ya lo sé, ya sé que no. ¿Me entendés? Ya lo tengo clarísimo. Pero, ojo, ojo, seguramente para mí, para mí va a pasar de grupo. Punto. Eh, es, que, es que a Qatar para mí le van a dar una mano. Ayer le anularon, le, le, le anularon vamos a decir... Chorearon para mí a dos manos. En realidad para mí merecía eh, que el gol, el primero que hace Valencia tenía que ser gol. Pero bueno, por una rodilla adelantada le cobran. Pues ahí anularon ese gol. Pero para mí tenía que ser válido. Bueno, después... Eh, Nada, están, están haciendo la comparación de Kane. Harry Kane con Taremi, con Taremi eh, edad 29 contra 30, 51 goles de Kane contra 28 del iraní, eh, eh, eh, máximo goleador 6 y 3 y después ya no vi un carajo. Así que bueno, pero nada, en un ratito arranca Inglaterra-Irán, vamos a ver cómo sale este partido, déjenme en los comentarios qué piensan cómo sale ustedes, para mí arranca ganando Inglaterra y para mí lo termina ganando Inglaterra 3 a 0, mañana tenemos partido de Argentina, así que vamos seguramente a estar haciendo algún pequeño análisis eh, antes y después del de respectivo match de Argentina. Eso chicos, cuídense y déjenme en los comentarios A ver qué carajo les parece el mundial Quién va a salir campeón, quién es su candidato, háganme un ranking Yo les voy a subir mi ranking Porque me están matando, boludo, mis amigos con que me dicen eh, Que, Mirá las chicas, me dicen que Estoy diciendo una boludez que para mí, quién puede llegar a salir campeón Pero bueno, nada, cada uno tiene su opinión Así que bueno, déjenmelo en los comentarios Les mando un beso gigante, cuídense y nos vemos en el próximo video Chau chau